Muy buenas, soy Emilio Márquez y sabéis que en mi canal me gusta mucho hablar de comercio electrónico, de marketing y de vender más allá de nuestras fronteras. Y en situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos, donde el vender fuera, encontrar nuevos nichos de, de mercado puede ser absolutamente imperioso, entra un concepto de la transcreación, que es llegar un punto más allá de la simple traducción. Para hablar de este concepto y profundizar en el tema, tenemos a Alex Mayo, responsable técnico de eh, la Agencia de Servicio Lingüístico Ons Translation. Muy buenas, Alex. Hola, ¿qué tal Emilio? Muchas gracias por tu tiempo, porque es que eh, tenía ganas de profundizar un poco más en, en no solo la internacionalización desde el punto de vista de la traducción, sino en este concepto que la última vez que os visité me comentasteis que existía, no lo conocía y precisamente para ahondar un poco más eh, te tengo aquí para preguntarte ¿qué es exactamente para los profanos la transcreación? La transcreación puede ser un poco difícil de, de definir dependiendo porque... A, a, eh, como que interfiere con muchos eh, sectores o ámbitos de aplicación diferentes. Pero nosotros, en Translation, la entendemos como eh, la mezcla o la unión de traducción y creación. De ahí su nombre de Transcreación. Es decir, se podría eh, simplificar diciendo que es una traducción que va mucho más allá en cuanto a creatividad uh -huh. y no traduce o no transfiere el, la lengua, una lengua a otra y palabra por palabra o frase por frase, sino que lo hace por Conceptos. Es decir, párrafo a párrafo va creando el mismo concepto del original en una lengua diferente pero no basándose en las peculiaridades, peculiaridades lingüísticas del, del original sino en lo que quiere transmitir, cuál es el mensaje que quiere dar. Y de esta manera adapta el lenguaje con una creatividad eh, intencionada para que sea lo más efectivo posible esa transmisión del mensaje en la cultura de, de destino. Entiendo que de una manera holística, donde estás intentando eh, eh, transmitir la idea de una forma como el conjunto es un todo y no es palabra o palabra, sino decir, mira, lo que queremos transmitir como conjunto es esto. Uh -huh. Pero, al fin y al cabo, entiendo que trans, eh, con sustintos culturales totalmente adaptados al, al público objetivo que no que nos marcamos. Bien, bien. Efectivamente, la, la, uno de los objetivos principales de la transcreación. Eh, es tener esa especificidad cultural que va más allá del, de lo que es el, el propio lenguaje en sí, ¿no? Entonces, eh, realmente es un tipo de servicio que se utiliza para eh, mercados que son muy sensibles a este tipo de, de temas o incluso simplemente para crear un, un envoltorio de, de confianza, una imagen de, de fiabilidad eh, añadida, digamos. Uh -huh. eh, de hecho, eh, se me ocurre una, una marca concreta de automóviles que lo de la transcripción no lo tiene muy bien practicado porque en mm. más de una ocasión sus coches, al traducirse al español, ha habido, ha habido problemas. Eh, entonces, quería mm. preguntarte, ¿qué tipo de grandes marcas en marketing, e-commerce, en e quién sería el, el proyecto o el tipo de empresas que serían más adecuado para eh, entender y adaptar la transcreación dentro de sus procesos de, de venta. Cualquier empresa que quiera comercializar cross-border, que quiera internacionalizarse entre culturas, ya no hablaré solo de culturas muy diferentes, como puede ser la de China y la española, simplemente entre culturas diferentes, con incluso el mismo idioma, pero de distintas variantes, mm. requerirá de una transcreación. Cualquier tipo de promoción que no sea culturalmente sensible y que no incluya esa creatividad en, su, en, su, en el lenguaje de sus contenidos, no, probablemente, lo más seguro es que no consiga crear esa confianza que lleva a, a, convertir en, a convertir en ventas. Y de hecho, esto tiene otra vertiente también diferente. Bueno, diferente, el objetivo es el mismo, ¿no? Pero aquí hablo del, del posicionamiento SEO, por ejemplo, y, y las, las campañas SEM de anuncios eh, de pago online que también requieren este tipo de servicio, porque la transcreación es precisamente ese punto de creatividad añadido que, que aporta la traducción, permite que, que se puedan eh, posicionar eh, las palabras clave que se utilizan dentro del texto de una manera que resulte humana y no esas típicas, eh, que se llama keyword stuffing, eh, esas keywords sin sentido dentro de un texto que se ve muy claramente que lo que se busca es un posicionamiento rápido. ¿No? Entonces, eh, yo creo que estas dos son las, verti las vertientes principales que tendría una transcreación y, y el tipo de empresas que les puede interesar, las empresas que se quieren posicionar online y las empresas que quieren promocionar con garantía sus, sus productos en el extranjero. ¿Qué elementos, la transcreación, me comentaba Oscar Nogueras, eh, en vuestra oficina mm. la última que os visité, que no solo se comunicaba con palabras, sino que se podía comunicar de otra forma entre transcreación, precisamente, con, no, también con colores. Eh, ¿Qué elementos puede hacer suyos la transcreación para comunicar adecuadamente con esos tintes culturales? Vale, uno serían los colores, también, como, como tú mismo decías, y, y sobre todo, yo creo que los, con, bueno, los conceptos, no, la... El imaginario colectivo, probablemente, de esa, de esa cultura, es decir, también todo lo que tenga que ver con frases hechas, eh, festividades concretas, aprovechar este tipo de, de elementos que hacen muy evidente que tú conoces esa cultura de destino y que siempre va a crear mucha más cercanía entre tu empresa, otros contenidos y, el, y, tu, y tu público objetivo, tus posibles clientes. Mm. Eh, se nota mucho cuando, por ejemplo en un contenido, eh, cuando han adaptado ese imaginario colectivo de determinadas frases hechas, uh -huh. eh, se nota bastante esa adaptación y, y como público, como audiencia, yo ha, ha, eh, lo hago como mío ese, ese contenido y, y de luego hay un mayor entrelazamiento, precisamente, un mayor engagement. Pero claro, el profesional, eh, y hablando de recursos humanos, para como oportunidad laboral esto de la creación porque en traducción hay mucha competencia laboral sí, sí. Eh, y vosotros como, como agencia especializada lo sabréis precisamente por el número de currículum que recibiréis pero eh, qué elementos de valor añadido tiene que ofrecer un profesional que tiene que saber más allá de simplemente de estar adecuadamente con la filología adecuada de ese país qué elementos eh, de currículum de skills de habilidades requiere un profesional para hacer una adecuada transcripción Principalmente, aparte de la base que sería el conocimiento lingüístico en sí, como tú dices, eh, sería, eh, por el tipo de, de, de aplicación que tiene, este, que tiene este servicio, la transcripción, serían conocimientos eh, marketingianos, conocimientos comerciales, hasta cierto punto, eh, lo, que, lo que es la, la aplicación, a la creación de textos, y creatividad, sobre todo creatividad. Eh, mucha capacidad para adaptar su su uso del lenguaje dependiendo del objetivo de, de ese texto concreto, es decir, de, porque dentro de, de una cultura puede haber segmentos de población. Bueno, hay, de hecho, segmentos distintos que, a los que te tienes que dirigir de distinta manera, dependiendo de, de muchos factores, y tiene que saber adaptar todo este tipo de... todo, todo su lenguaje, todo el, su uso del, del idioma a, a, a esto, ¿no? Por lo tanto, sobre todo, creatividad principal. Después, conocimiento del, de la cultura y del idioma y y pinceladas o conocimiento eh, más o menos desarrollado de temas comerciales y marketing. Con lo cual, si me permites hacer un pequeño resumen, entiendo que eh, tener en el currículum la capacidad de poder realizar transcreación en cuanto que se tengan esas nociones de marketing, de, de parte comercial, de creatividad, le va a dar un plus a nuestro perfil para encontrar un puesto de trabajo eh, dentro de un sector tan competido como el lingüístico, mm -hmm. eh, que al fin y al cabo la, la transcreación nos permite conseguir ese ese valor añadido con el cual vamos a poder tener un mayor entrelazamiento y adquirir una mayor confianza con nuestro consumidor de cara a conseguir superar esa barrera en el que decida, sí, te compro en tu e-commerce y que sin duda internacionalizar merece la pena eh, y que para quien queremos tener un nicho de mercado más allá de nuestras fronteras, la transgeneración es hacer las cosas bastante mejor y aportando un valor, valor añadido a nuestros usuarios. Con lo cual, eh, muchísimas gracias, Alex, por, por tus comentarios, por compartir tus conocimientos. Y muy interesante gracias a ti, la traducción. Muy interesante, muy interesante. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Está además viento en poca, cada vez eh, hay más, eh, están más concienciadas las empresas de su importancia y esperamos que, que siga así porque... Eh, creemos realmente que es la manera de hacer las cosas bien, como tú decías. Pues Alex, eh, responsable técnico de OnTranslation, muchísimas gracias. Y a vosotros, sí. audiencia, si os ha gustado, eh, ya sabéis, un like, comentario, si no os ha gustado también, eh, manita abajo, como queráis, pero participar, comentar y si tenéis dudas sobre la transcripción que se necesita para eh, trabajar al respecto, no dejéis de participar en los comentarios que si os gusta, ahondaremos todavía más en el tema en un próximo vídeo. Muchas gracias Alex y nos vemos en el próximo vídeo.